chicos cómo están <ríe> ya hoy llevo como 4 o 5 videos. no sé si voy a tirar todo esto de una vez pero vamos a revisar una cosita por acá yo tengo eh, una llamada que ocurrió el 5 de marzo de 2023 vamos a analizar eh, algunos fragmentos de las las personas que aparecieron en ella. Por favor, Dayana Salinas, el Zoom es todo tuyo. El espacio es todo tuyo. Por favor, Dayana un... Salinas, todo tuyo. el Zoom es todo tuyo. Se me ha... <risa> Perdón, no voy a decir lo que iba a decir. Listo, sigamos. El espacio es todo tuyo y muchas bendiciones para todos. Hola, hola, ¿cómo estás, Milu? Muchas gracias, gracias por esa presentación. Eh, yo de igual forma te admiro, todo ese poder, esa valentía, esa inteligencia mezclada en una sola mujer y hay muchas cosas que tenemos en común. Muchas gracias. Bueno, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto me da verlos esta mañana. Realmente me siento muy contenta. Eh, un poquito de mí. ¿Quién es Dayana? Siempre me preguntan quién es Dayana. ¿Quién es Dayana? Dayana es madre de dos maravillosas niñas. Hija de una mujer que nunca se rindió. Vamos a ver el contexto, chicos. Eh, toda esta gente lo que quiere es manipularte emocionalmente para que tú eh, hagas clic con ellos de alguna manera. Para que luego de esto tú logres invertir con ellos el dinero que tú estés dispuesto a darles. Entonces, todos estos ataques emocionales, todos estos ataques eh, directos a, a, a tus sentidos, son única y exclusivamente para lograr ese objetivo. Hay que tener en claro bastante este tema antes de que usted se deje manipular por este tipo de cosas, porque este video es, lo que se viene es fuerte. Dios nieta de una mujer resiliente, sobrina de mujeres luchadoras, esposa de un hombre que la sostiene en los momentos más difíciles. Y sobre todo, es una mujer con gran pasión por educar y enseñar a millones de mujeres a ser independientes, libres financieramente, libres para tomar su poder. Y lo más importante, el poder de elegir, formando profesionales en el network marketing, una profesión donde tú, mujer, puedes descubrir quién realmente eres. Esa sería una pequeña descripción de cómo me veo hoy en este nuevo escenario de mi vida. Y te quiero contar esta mañana una pequeña historia hace 38 ese tema de, de, de contar historias este esto se le llama en el tema de neuromarketing eh, historias de poder creo que es que se llama eh, esto vende mucho esto se utiliza mucho en el neuromarketing eh, Déjenme ver si logro encontrar... Eh, porque esto es un tema que se estudia. Esto es de marketing básico. Esto es de... Ok, ya sé. Déjenme un momentico nada más. Porque esto... Este tema está muy, muy, muy, muy, muy visto. Veanlo acá. Este señor de acá. Este señor de acá, que es uno de los grandes vendehumos de, de todos los tiempos, es mexicano. Él habla de esto. Escuchémoslo. Escuchemos este contexto antes de que ustedes vean la presentación de esta señora. No hay nada más poderoso en un producto o en un servicio que la historia que lo acompaña. Desde las épocas de las cavernas, somos seres que nos atraen las historias. Voltear al lado de una fogata y escuchar una historia de terror, una historia fuerte de vida, puede verdaderamente cambiar. Y es tan natural decirlo como seres humanos esto, que es increíble cómo no nos damos cuenta que es lo que verdaderamente fortalece a nuestros productos y a los servicios. Y por eso hoy te pregunto que te quejas de que tu competencia está dando las cosas más baratas. ¿Por qué no estás creando tu historia? Un diamante de Tiffany vale 15 o 20 veces más que el mismo diamante a 15 cuadras de la tienda de Nueva York. La única diferencia en el diamante, independientemente de la claridad, la pureza, es simplemente la historia que le pusieron encima. Es ese color azul turquesa y esa escena de desayunar en es en donde quizá puede llegar una propuesta indecorosa. Al final de cuentas, lo que te trato de decir es que una de las formas de agregarle valor a tu producto es a través de historias. Y estas historias son tan auténticas que no las puede repetir tu competidor. Esas historias son como capas de una cebolla que cada vez que vas añadiendo una más Me recuerda la película de Frank. La van haciendo más fuerte. Y que además van a terminar haciendo llorar... Oiga, hacer llorar a tu gente. Ponganle atención a todo, porque estamos dando un poquito de contexto para lo que se viene. Pero no es un llanto de sufrimiento. Es un llanto de emoción verdadera. La emoción que impulsa las compras. Saludos, queridos emprendedores. Chicos, esto que ustedes acaban de ver es marketing básico. Marketing como para niños. Ahora sí. Continuamos con el video. Ustedes están viendo, ¿sí? Sí, están viendo. ...años en sí. un centro poblado... Pónganle mucha atención, yo me voy a callar. En ...escuchen ...en nació una niña en una casa donde había muy, pero muy escasos recursos económicos. Una casa, un hogar, muy, pero muy pobre. Si tú te imaginas la extrema pobreza, te puedes imaginar... Esta niña en su hogar vivía con los abuelitos. La mamá era el pilar de la casa. La mamá era la que trabajaba y salía todos los días para conseguir el pan diariamente para que esta familia se pueda alimentar. Y esta niña creció sin su papá porque el papá se fue cuando tenía dos añitos. Y la familia, a pesar de todo, habían días, habían días de amor, habían días de felicidad. Porque así es la vida. Siempre te va a dar amor y felicidad. Pero, ¿qué pasó? Eh, muchas personas dicen, yo he nacido en ese hogar donde no tenía absolutamente nada y por eso hoy soy quien soy. Y imagínate a esa niña donde no había absolutamente nada, no había carreteras, no había agua, no había luz, no había desagüe, era un asentamiento humano, era una invasión, no había absolutamente nada. Así que nacimos muchos cuando éramos niños en Latinoamérica bajo las mismas o peores condiciones. Esa es la historia de el 90 del 90% de la generación que nació en los años 90 o antes de los 90. Y su mamá, que nunca se rindió, siempre luchaba para salir adelante. Cualquier negocio, cualquier negocio era válido para llevar la comida a la casa. Esta niña aprendió de mamá. Imagínate, aprendió ese ejemplo de mamá. Estudió, estudió. Y estudió. Nunca se dejó vencer. Pero un buen día, fíjate que su abuelito era alcohólico. Mamá se había ido de casa porque tenía que seguir trabajando. El abuelito era alcohólico, la botó de la casa. Ella ya había terminado la universidad. Hizo todo lo posible para estudiar y lo logró. Consiguió un buen trabajo, siguió desarrollándose en su carrera. Pero detrás de esa computadora, detrás de ese teléfono, veía a sus amigos viajar por el mundo, tener las cosas que querían. Y ella se decía, ¿qué me hace falta para llegar a ese punto? Y a pesar de que había terminado la universidad, a pesar de que había estudiado dos maestrías, se estudiaba continuamente, se actualizaba siempre, no conseguía todavía conseguir, lograr esos sueños que anhelaba. Pero como era una niña que había salido de un pueblo de extrema pobreza, no quería tener niños, porque el sueldo que ganaba su último sueldo fue como mil dólares. Ese sueldo lo repartía entre ella y su familia. La mitad iba a su familia y la mitad iba para ella. Y decía, ¿cómo puedo criar a niños con este sueldo? Y se negaba la posibilidad de ser madre. Hasta que un buen día la despidieron del trabajo. Le dijeron, ingeniera, muchas gracias, pero se la línea quebró, estamos reduciendo personal, muchas gracias. No es su desempeño, solo es la empresa que ha sufrido este, esta reducción. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar trabajo, tenía títulos, tenía todo lo que el mercado busca. Y entonces le ofrecían solo la mitad de lo que ganaba. Buscó, buscó y un buen día le llegó a su vida negocios digitales y realmente había quemado todos sus barcos, no tenía absolutamente nada. Se encontraba entre la espada y la pared de aceptar un puesto donde le iban a pagar la mitad o aceptar otro puesto donde iba a ir a una mina donde iba a estar 28 días en la mina y 7 días libres y dijo... Y mi vida, ¿qué? ¿Qué hago? Voy aquí, ¿qué hago? Y no aceptó. Y dijo, ok, voy a conocer este mundo digital, este mundo del multinivel. Ni siquiera tenía ese concepto. ¿Qué significa network marketing? Y así empezó, sin saber absolutamente nada. Eso fue como hace seis años atrás. Y cuando empezó se empapó de información y se dio cuenta que el camino de su vida iba por ahí. Y adivina qué, empezó a tener resultados y se sintió segura de sí misma y dijo, hoy he descubierto mi propósito en la vida y ese propósito es tener una familia. Pero ¿por qué? Porque sintió su libertad, se sintió segura de sí misma y, porque había descubierto una carrera profesional que muy pocos conocemos o muy pocos queremos llegar hasta ahí. Y adivina qué? El año pasado fue a Las Vegas. Estuvo con esta extraordinaria mujer, Marina Ugorre. Wow. Y su mundo cambió por completo. Pero su esencia no cambió. Sigue siendo la misma mujer que nació en ese hogar humilde. Y después de haber ganado tanto dinero y hasta haber sido reconocida en el Salón de la Fama, ¿sabes qué propósito tiene hoy en día? Hacer que más mujeres como ella de esa situación tan crítica económicamente, Muchas, muchas mujeres por esa situación financiera dependen de hombres que las maltratan o que las humillan o se quedan en la extrema pobreza. Y ella dijo, mi nuevo propósito es ayudar a un millón de mujeres a ser libres financieramente. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasó? Toda esa situación vivió, conoce cómo es tener hambre. Conoce cómo es ir caminando a la escuela. Es a Porque ir caminando a la escuela está súper mal, ¿verdad? Mujer, soy yo. Y te quiero decir hoy el multinivel. De pronto, no es perfecto. Siempre va a, tu, va a tener esas subidas, va a tener esas bajadas, va a tener esos golpes. Pero lo que sí te puedo asegurar es que puedes conseguir tu destino allí, como mujeres. Y en esas subidas es donde todas estas personas se hicieron de dinero, es la realidad. Estamos colmadas de un gran poder, pero lo más importante es el poder de elegir. Cuando tú eliges quién quieres ser en este mundo, pero no puedes hacer esa elección si es, si es que tú realmente no sabes en serio quién eres. Si tú descubres, te aceptas, disfrutas, tu verdadero yo, en su esplendor, entonces la decisión es clara. Eres la persona quien quieres ser. Cuando tú eliges ser tú y sabes quién quieres ser, te aseguro que todo lo demás será felicidad. Y hoy te quiero presentar, después de haberte contado esta historia, de Quiero poder, presentar recuerdo. a una de esas mujeres jóvenes que decidió elegir quién quiere ser, decidió liberarse. Tiene 26 años, hace 7 años empezó este mundo. Y esa mujer me inspiró, Tiene 26 una, que es más años. joven que yo, pero me inspiró a seguir adelante, a pararme, a seguir en este mundo. Y a ir por mis sueños y esa mujer en todo momento y hasta ahora me sigue sosteniendo ella es angie amaya angie Emilia amaya angie. tiene 26 años wow yo pensé que tenía más bastante más eh, chicos perdón quité la cámara hace rato y ya sé que la quité eh, porque estoy haciendo algo aquí en la computadora. Eh... Como ustedes pueden ver, gente, esto se trata simplemente de un tema de manipulación emocional. De un tema de, como lo decía el gran vendehumos, Juan Carlos, eh, perdón, eh, Carlos Muñoz, el, el video que vimos. Las historias de poder tienen mucha... Mucho punch a la hora de dar una charla. Y el hecho de estar casi en lágrimas. Esta, esta no es la primera vez que esta señora hace eso. Yo ya lo he visto en varias charlas donde cuenta la misma historia y está prácticamente en, en lágrimas. Creo que si usted, contando su historia personal, se pone a llorar o, o está a punto de llorar, es porque hay algo psicológico o emocional que usted tiene que tratar dentro de usted. Eso empezando por ahí. Número dos, para conectar con la gente se utilizan este tipo de estrategias. No podemos olvidar que este tipo de gente fue la que promocionó con estas mismas artimañas Omega Pro y todas las compañías que vienen. Y, y que mucha gente perdió dinero y va a seguir perdiendo dinero gracias a estas estrategias que utilizan. Chicos, ese es el video que les quería traer el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.